Buenos días, les damos la bienvenida a la mesa número 12, teoría crítica versus teoría tradicional del simposio teoría crítica desde las Américas en el marco del 20 Congreso Internacional de Filosofía, Humanismo Incluyente, Filosofía y Bien Común. En esta ocasión tenemos dos ponentes con ustedes, a Stefan Gandler y a Carla, Felix, Carla Sánchez Félix, que traen respectivamente la ponencia El único compromiso de la teoría crítica es el, de la, es el con la emancipación y de la teoría crítica al discurso crítico. Eh, empezaremos primero con Stefan. Nada más me gustaría recordarles a quienes nos estén siguiendo en Facebook que pueden dejar sus preguntas en la zona de comentarios, nos las harán llegar y con mucho gusto los ponentes las abordarán al final de las ponencias. Entonces, bueno, sin más por el momento, Estefan, adelante. Tienes más o menos 30 minutos para platicarnos. Por favor. Ah, muy bien, pues muchas gracias, Daniel. Bueno, gracias también al equipo técnico y a todos que han hecho posible ese simposio. Bueno, el Congreso en general y especialmente el simposio, me da mucho gusto que todo ha salido también. Y bueno, esa ya lo hizo la última mesa, entonces bueno, vamos a terminar con ella. Y bueno, quería hablar yo sobre el, el tema de cuáles son los compromisos de la teoría crítica que se formula a los autores, muchas veces se les reclama, pero eh, en vida se reclamaba y hoy en día en las discusiones eh, también se reclama, eh, ¿por qué no han sido, sido más cercano a algún grupo político, a algún gobierno, algún gobierno de izquierda, algún partido y un poco en el contexto de esta crítica que a veces se le hace a la teoría crítica, quería eh, formular esas reflexiones, eh, tal vez aclarando históricamente al inicio el, el Instituto de Investigaciones Sociales en Frankfurt, en el cual el EMG en los años 20 del siglo pasado, hace o sea, más o menos 100 años, un poquito menos eh, la teoría crítica, eh, al inicio no tiene esta distancia no, al inicio, existan eh, sí bastante cercanos eh, al, al movimiento obrero alemán, eh, incluso también a cierta cercanía con ciertos proyectos en la Unión Soviética. ¿no? se intenta una edición eh, conjunta del, entre el instituto y el instituto de estudios marxistas en Moscú bueno, incluso avanza bastante etcétera, entonces eh, pero esta fase termina por ciertas razones, la razón principal es el estalinismo, ¿no? donde la izquierda soviética eh, cada vez se vuelve más dogmática y agresiva y excluyente y cada vez se vuelve nada más un poquito de estado entonces, y claro, también en el mismo momento cambia un poco el personal Instituto y Horkam etcétera empiezan a ser los más importantes no más esto quería aclarar en términos de desarrollo histórico pero no central nada no más como para dar una idea es que no siempre ha sido así a esto voy, ellos mismos biográficamente vienen varios de movimientos izquierdistas, comunistas, etcétera pero por las razones que muy rápidamente mencioné sobre todo el estalinismo y también la falta de resistencia de la izquierda en contra del nazismo ¿no? o la muy limitada resistencia de la izquierda en contra del nazismo, había un alejamiento. Entonces, pero un compromiso que nunca, nunca renuncian es justo el con la emancipación. Bueno, esto va a ser la hipótesis central eh, de esta ponencia. Un poco en el contexto eh, de, esa, de esos debates que también hoy en día en México, eh, que tanto la filosofía debe aportar algo al mejor, a la mejoría de un país, etcétera, que en tanto la filosofía o en general la ciencia tiene sentido, si no aporta nada, ¿no? Entonces la postura de la teoría crítica en ese sentido eh, ha sido, eh, y se parece en este punto mucho a de Sánchez Vázquez, claro, también después de su ruptura, ¿no?, eh, con el Partido Comunista Español o por lo menos con la jefatura del mismo partido, por la misma razón, pues, stalinismo, por su estalinismo, eh, por su no crítica de los crímenes estalinistas, entonces en los dos casos la postura ha sido, que justo para tener una postura crítica y una postura radicalmente de izquierda, una postura verdaderamente anticapitalista, es necesario una distancia hacia las luchas sociales existentes, sobre todo en su forma dominante, no los partidos dominantes, a veces gobiernos, como es el caso del gobierno de Stalin y otros gobiernos por el estilo. Entonces... Pero esto no implica, digamos, un alejamiento de la lucha en cuanto tal, solo un alejamiento de ciertas formas muy específicas de organización. Entonces, en los dos casos, dirían, el compromiso sigue siendo el con la emancipación humana. Eh, que es central, pero lamentablemente muchas veces los mismos grupos de izquierda pierden de la vista eso, ¿no? Y se concentran cada vez más, ese es el típico error que se comete, en el intento de mantenerse en el poder, ¿no? Y o ganar una guerra, como en el caso de Stalin, ¿no? O otras cosas por el estilo que es entendible en términos de una política inmediata, uno, por supuesto, pues, como político o también como general tiene que contestar a los ataques inmediatos, no queda de otra. Pero esto, aunque es entendible y a lo mejor de, de alguna manera incluso eh, justificable en algunos casos, eh, teóricamente y también filosóficamente es muy dañino. ¿No? Si uno empieza solo a concentrarse en ello, todos lo sabemos de la vida cotidiana, si uno se concentra demasiado en un pleito, se empieza a asemejar a la otra persona con quien está en pleito. ¿no? Y, o en este caso, a la postura política en la cual está en pleito. Incluso Marx mismo tiene un poco este problema y es algo que luego se le critican sus críticos y tal vez no haría más recordarlo. Una típica de crítica hacia Marx es que sea economicista. ¿no? que explica todo desde la economía, y yo me acuerdo al Alfred Schmid en Frankfurt siempre hacía un muy buen comentario sobre esta crítica, siempre decía, esta crítica la podemos escuchar sobre todo de los señoras que están en el piso 30, 40 de los altos edificios que hay en Frankfurt, donde están los jefes de los bancos, los jefes de las grandes empresas, y desde ahí dicen, ay, ¿por qué solo hablan de economía? ¿No? ¿Por qué no hablan de otras cosas más bonitas? ¿no? Entonces, la problema es el mundo es economicista. El mundo hoy en día, por lo menos, en el capitalismo, lo único que cuenta, lo único, es eh, por supuesto los números, los datos, las, eh, los factores económicos y todo lo otro, la felicidad de las personas, el bienestar, la solidaridad, la salud, etcétera, son obviamente secu eh, cuestiones secundarias. Ahorita con la pandemia lo podemos ver muy bien. El único dato seguro que tenemos sobre la pandemia es que las farmacéuticas que producen las vacunas eh, ahorita valen cuatro veces más que hace un año y medio. Es este dato es seguro, nadie no lo duda. Este dato es 100% comprobado. A lo mejor algún varía un poco, si valen cuatro veces más o cinco veces más que antes la pandemia, pero aparte de esto todos estamos de acuerdo. Y así funciona la sociedad capitalista. Entonces Marx efectivamente en su crítica a esa sociedad se concentra en la economía. Y no porque él piensa que la economía sea, digamos, lo único que es importante en la vida, sino porque así funciona esta sociedad. Entonces atacarla en sus fundamentos mismos, en con entender su funcionamiento, ni modo. Tengo que empezar de alguna manera a asemejarse aunque sea críticamente a, a la realidad. No es algo que es necesario, aún filosóficamente es necesario, pero obviamente siempre es un peligro. ¿no? Y um, yo creo que Marx la libra, creo que Marx, a pesar que entra en esta discusión, eh, no, creo que la crítica que sea economista es falsa, pero bueno, en verdad no es el tema de no los Marx, lo quería mencionarlo, eh, que siempre tenemos este problema, aún a nivel filosófico, pero mucho peor a un nivel político, esto es mucho más probable que esto pase. Entonces, ese es un problema de la praxis, ¿no? Y, o digamos, en caso de Marx no es praxis, pero en, en hacer una teoría que se acerque lo más posible a las luchas políticas del momento, ¿no? Todavía hay acercamiento práctico tal cual persiste un acercamiento a las luchas prácticas, a la praxis política, etcétera, y también la praxis económica. Entonces, necesariamente tengo que entrar a la lógica y aunque sea críticamente, aunque sea que esté en contra de lo que está pasando, tengo que entender y meterme en la lógica, ¿no? Y esto pasa insisto todavía mucho más y estoy metido en la actividad política misma entonces en ese sentido hay una disonancia muy extraña porque una vez que me hago parte de esa lógica, por supuesto existe el peligro, eh, eso que ya no ya no soy esta parte crítica que anhelo ser, esta parte contraria, este contrapeso, etcétera, sino que poco a poco soy idéntico. Esto todos lo conocemos psicológicamente eh, pasa lo mismo en el desarrollo infantil y luego juvenil y luego también los adultos. Casi todos algún momento en la vida nos damos cuenta que justo lo que más odiamos de los padres o de las madres es exactamente de lo que estamos reproduciendo. Esto pasa prácticamente a todas las personas, no conozco a nadie que no me haya dicho alguna vez que le pasó eso. Y así algo parecido pasa en la filosofía y pasa también en, en las luchas políticas. Entonces, por eso se necesita, obviamente, una postura totalmente dialéctica. ¿No? Por un lado, hay que hacer este proceso es inevitable, entrar en diálogo, si no, no entiendo nada, no puedo intervenir. ¿No? Ese es algo que el mismo concepto de Praxis, Sánchez Vázquez, ¿No? Alfred Schmidt, de Marx mismo, por supuesto, y también la teoría crítica lo saben, el trabajador que trabaja la piedra, por ejemplo, tiene que estar, entrar en, en entra una relación muy íntima con la piedra, y tiene que tocarla, ¿No? Verla, por supuesto, a lo mejor escuchar sus sonidos, etcétera, a lo mejor, no sé, a veces he visto trabajadores que hasta huelen los los mecánicos, por ejemplo, les encanta oler el motor y a veces por olor, olor ya saben que tiene, entonces acercarse ¿no? Haces, hacerse casi casi parte de, solo así puedo trabajar sobre el objeto, no solo así como por ejemplo el que trabaja la piedra, detecta la fisura casi invisible al tocarlo, al verlo, a escucharlo, etcétera puede ya partir la roca como él quiere, entonces tiene que hacerse prácticamente uno, con, con esta roca, con este coche o con esta sociedad ¿no? Entonces tengo que asemejarme, tengo que hacer parte decir no es imposible intervenir. No, la intervención necesita esa intimidad, esa cercanía y claro, la la intento tener para justamente poder intervenir y cambiar algo. Por supuesto, ¿no? Pero el problema es, puedo quedarme a medio camino y solo dar el paso de acercarme, de acercarme y, as, ¿no? Y digamos, casi casi abrazarlo y ya, y quedarme ahí. Ya y no dar el segundo paso de la, de la intervención y de, de partir la roca, lo que sea. ¿no? Entonces, a veces las rocas son demasiado duras, ¿no? Y solo me acerco, me acerco, me acerco y nunca luego partir. ¿no? Y así pasa con la sociedad. Entonces, pues la teoría crítica toma una decisión muy radical, eh, que es la decisión de eh, alejarse todos los proyectos políticos de la época. Eh... Mucha gente hasta salido hoy está en contra de esa decisión, la considera equivocada. Tiene que ver, claro, con el hecho que casi no hay nadie a quien acercarse, también es cierto, ¿no? como dije, los mismos partidos comunistas ya son muy problemáticos, pero no solamente es eso, ¿no? es una razón práctica histórica muy importante y no hay que olvidarla, pero va más allá de este hecho. No, o sea, no tiene que ver con este problema filosófico que estoy mencionando y Beniamin lo expresa muy bien, por ejemplo, en las tesis sobre el concepto de historia donde dice los monjes medievales se alejan del mundo por justo para entenderlo mejor, no justo para en la meditación entender más que está pasando, para eso se alejan y lo dice como algo que le parece interesante, ¿no? Y de alguna manera no propone hacernos mojas todos o mojas, pero sí propone un método parecido y tiene que ver con eso, ¿no? Por supuesto se necesita esa sacanía que mencioné en términos sensuales, sensitivos, prácticos, etcétera, pero también se necesita una distancia radical, ¿no? Una una total ausencia, así si que lo absoluto con traigo, lo que acabo de decir, para poder justamente, eh, no solamente tomar las medidas políticas necesarias, ese es otro paso, sino aún a nivel epistemológico, entender radicalmente qué está pasando. No necesito prácticamente pegado al asunto, o sea, parte de la sociedad en este caso, y al mismo tiempo está totalmente separado de él, o de ella, ¿no? Si no estoy fuera, digamos, mentalmente, epistemológicamente, no voy a poder eh, aplicar las, eh, las, los análisis y las críticas necesarias, ¿no? Es algo que más crítica muchos los pensadores de la época, como la sal por ejemplo, otros pensadores socialdemócratas, que ellos retoman ideas 100% capitalistas, como por ejemplo la idea de la igualdad. ¿no? Piensan en eh, la igualdad, que es una idea obviamente burguesa y capitalista, piensan que los burgueses y los capitalistas no desarrollan lo suficiente, lo que hay que hacer es llevar a esos fines últimos. Y Marx es al contrario. ¿no? El capitalismo es un level algo como llama usando la palabra inglesa, es, alguien, es algo que, hay, que hace todos iguales, este es el capitalismo, y lo que hay que hacer es su lucha en contra de ello, porque no somos iguales. No es lo mismo un niño de 3, 5 años que mandan a la mina en Inglaterra eh, con el argumento que es igual a todos, o sean adultos de 25 años. ese simplemente no es lo mismo. ¿no? Y de, si alguien dice que es lo mismo, tiene un problema grave. ¿no? Entonces, es psicológico o lo que sea. Entonces, ese es el problema que esta igualdad, por ejemplo, que es parte de la lógica y también realidad capitalista, es por supuesto un concepto totalmente equivocado en términos de la postura emancipatoria. ¿No? Pero eso solo puedo ver si estoy a la, a la distancia muy grande, porque si estoy adentro, siento todavía históricamente en algún momento los burgueses lograron algo con este concepto. Todavía hay partes de la sociedad capitalista donde la igualdad no se da al 100%, entonces hay luchas que todavía usan el concepto, etcétera Todo eso es cierto, ¿no? pero esto no me lleva a un entendimiento pleno de lo que está pasando. ¿no? Tengo que realmente dar un paso atrás, verlo con mucha distancia, ver el proceso histórico de los últimos 200 años o 300 años para entender que el concepto de igualdad no sirve ni poco, sino en lo más mínimo para una sociedad postcapitalista. ¿no? Es una sociedad que tiene que a basarse a pasarse a lo que Marx llama en una frase muy bella, ¿no? y como una de las pocas utopías que formula donde dicen ¿no? eh, que en la sociedad comunista todos vamos a participar o a dar, a, dar, a entregarnos en términos de, de, de nuestras capacidades. ¿no? Y si estamos enfermos, por ejemplo, a lo mejor no participamos mucho, etcétera, y vamos hoy, si estamos muy sanos, muchísimo más, etcétera, y al revés también en términos de lo que recibimos en el consumo, etcétera, también recibimos, no todos iguales, es absurdo, sino por supuesto, según nuestras necesidades. Otro es un niño de tres años, tienes otras necesidades con un adulto, y otras necesidades que una persona enferma, otras necesidades con una persona, una mujer embarazada, o una persona anciana, etcétera, etcétera, ¿no? Por miles de razones somos diferentes y tenemos otras necesidades, no solamente las fases de la vida que ahorita mencioné, sino también por otros factores, ¿no? De todo, todo índole. Entonces, una sociedad comunista debería retomar eso, ¿no? debería realmente ver cada uno a de, o cada una también en sus necesidades y en sus capacidades, ¿no? A diferencia del capitalismo donde esto no se ve, simplemente se da a todos la misma medicina, ¿no? Hay gente que les hace muchísimo daño por unas vacunas y se sabe, y todos no se vacunan, <ríe> ¿no? Etcétera, etcétera, etcétera. Simplemente diciendo a todos se trata para ¿no? Entonces, obviamente eso es un crimen hacer eso y es un crimen típico del concepto de igualdad, pero eh, uno puede solo verlo dando un paso hacia atrás. Entonces, esto es lo que retoma la teoría de crítica y ahí les ayuda, aparte de Max, mucho una bueno, de Freud, por supuesto, con su análisis psicoanalítico, donde se dan cuenta Freud que la idea de la igualdad es algo que, que, que coincide perfectamente con la competencia y con el egoísmo y con el constante medir. Y compararse con los otros, que es típico de la sociedad capitalista de su psicología. ¿No? Esto de decir todos somos iguales, el primer paso para inmediatamente compararme con el otro es decir, pero estoy un poco mejor que tú. <risa> Esta comparación constante que da con los otros solo es posible como segundo paso de un proceso en el cual el primer paso es la declaratoria de igualdad. ¿No? Si no me declaro igual, no tiene ni siquiera sentido compararme con el otro o la otra. Esto ni funciona. ¿Cómo voy a comparar con un niño yo teniendo no sé qué edad? Es absurdo. Solo si digo si somos iguales, en el segundo paso puedo decía decir, ah, bueno, somos iguales, yo soy un poquito mejor, ¿cómo ves? ¿No? Y pues tú merezco más que tú, etcétera. Todos esos rollos típicos del capitalismo. Entonces el concepto de igualdad es la base misma de la explotación. ¿No? El concepto de la igualdad, pero no solamente tenemos económicos que ahorita no quieren entrar en este punto, sino también psicológicos. ¿no? Y, y psicológicamente hablando, si no tuviéramos, como más lo llama, el prejuicio de la igualdad humana ya en la cabeza, no podríamos entrar en este constante compartir, eh, perdón, entrar en competencia, iba a decir, ¿no? No, competir, iba a decir, con otros y las otras. ¿no? Y es algo que Freud entiende por un lado, y también lo entiende a su manera Nietzsche, y también el la que es de Sade. Esos tres autores, cada uno de una manera muy diferente, pero entienden eso, entienden, que la igualdad es el mejor motor justo para la desigualdad no, no hay ninguna fuerza filosófica mayor para hacernos diferentes, para declarar unos esclavos otros amos, unos obreros, otros que solo capitalizan y solo los explotan eso, no sería posible todo eso en la forma moderna, por lo menos como lo conocemos, sin el concepto de igualdad no, la igualdad es el motor principal de la explotación eso es algo que yo si a primera vista parece absurdo lo que estoy diciendo y no hay tiempo para explicarlo con más calma, pero es eh, es como una de las hipótesis centrales, tal vez la más importante, la teoría crítica y, pero otra vez, si estamos en luchas muy concretas, es muy difícil, ¿no? Decía eso, si está en la lucha de un sindicato y quiero que te haya mejoras, las mismas condiciones para un trabajo para mujeres y hombres, que por supuesto es una petición eh, muy justa y muy correcta, yo también la afirmaría de inmediato y la teoría crítica, seguro que también obviamente, si empiezo con este discurso filosófico, ahorita resumir muy rápidamente, esto es hasta contraproducente ¿no? Porque van a decir, ah ven, nosotros también dijimos que son, no somos iguales. La extrema derecha también lo dice, por supuesto. Claro, con intenciones y argumentos muy diferentes, que llegan a primera vista a la misma conclusión, no somos iguales. Entonces, por supuesto, si estoy directamente metido en una lucha muy concreta, no me sirven estos argumentos. Y mejor no los... Yo tampoco lo haría si estoy en la lucha así. No lo hago aquí en un congreso. Aquí lo puedo hacer tranquilamente, pero lo que quiero decir, esos debates no funcionan si estoy directamente metido en un conflicto muy, muy concreto. Muchas veces realmente estorban y esa es la razón, pero a lo largo es necesario este tipo de reflexiones. Y esa es la razón porque es necesaria una ruptura eh, con los movimientos políticos. Yo sé, si suena muy raro lo que estoy diciendo y suena como muy antipolítico, muy pasivo y muy como pequeño porque eso algo así, ¿no? Me encierro mi nombre en marfil y ya la hice. No es, no es el punto, ¿no? El punto es más bien justo, así, hay que hacer esto para en el segundo paso, o a lo mejor en el mismo paso, pero visto de este otro ángulo, eh, tengo que eh, justamente defender aún con más énfasis y con más radicalidad lo que mencioné en el título de la intervención, la emancipación, ¿no? Y la emancipación en sentido más pleno palabra solo se puede defender, y esa es la disyuntiva extraña, eh, no así si tengo una distancia filosófica a la actual ideología dominante, ¿no? y de, de, de la cual la igualdad, por supuesto, es un tema central. no Entonces, ese es, ese es un poco el punto por qué la teoría crítica toma de distancia, insisto, no solamente porque los movimientos de izquierda son muy chafas en su mo, mo, momento, y es que aún con movimientos de izquierda más interesantes a lo mejor no hubieran ido tan lejos puede ser en términos biográficos pero en términos filosóficos es el mismo problema ¿no? en términos filosóficos eh, es necesario yo sé, es, es muy raro lo que estoy diciendo que es una dialéctica otra vez ¿no? como dije con el obrero, por un lado necesita la total distancia con la piedra no debe de, digamos, encarnearse con ella, ya no la lleva la pura golpear, una piedra que me da cariño, yo no la voy a partir en dos ¿no? por un lado necesita una absoluta distancia y no le de importancia más mínimo destruir esta piedra como nosotros no nos deben importar, a destruir la sociedad actual, no sus habitantes por supuesto, sus miembros de la sociedad como estructura, sí, ¿no? Destru destruirla en su totalidad y no deja nada de ella, Bien, insisto, pero no para matar a las personas, justamente para evitar que se maten más y más y más como está pasando hoy en día, no necesitamos tenía ningún cariño con la forma social actual y el problema es que sí lo tenemos, estamos encariñados, no estamos como añorando ciertas formas que con conocemos de la infancia, etcétera, y la participación directa cotidiana aumenta este esta No, Ese es el problema, por eso se necesita una total distancia filosófica, una ruptura absoluta, solo así se puede pensar algo nuevo y clave al mismo tiempo, otra cosa, por supuesto, necesita una lucha con cercanía, etcétera. ¿no? Los burgueses, para regresar con ellos, que han logrado de manera bastante interesante tomar el poder y quitarse de la clase feudal, ellos hacían eso. No, no, no estoy diciendo que hay que hacer lo mismo, pero todos nada más para recordarnos cómo lo hicieron ellos. Ellos realmente rompieron con la idea de Dios. Eso no era cualquier cosa. No era romper con la existencia de Dios mismo. Esto es algo que sí lo han logrado. A veces no lo siento, pero sí bastante. Sí me siguen escuchando, ¿verdad? Me parece que tengo mala señal. Pero bueno, entonces... Eh, Ay, no. Sí están ahí, Carlota. Así que bueno, es que un rato están congelados en mi pantalla. No, Ellos hacen una ruptura impresionantemente radical. Esto hay que reconocer. No cuestiona Dios mismo no cuestionan los angelitos o algún santo por ahí, <ríe> o si Dios, a es un poco diferente que pensaba, no, no, Dios no existe. No se acuerdan de esta famosa frase en algunos de los morales de Diego Rivera, que se hizo todo un escándalo, entonces Dios no existe. Hay una frase parecida en la izquierda, no existe. ¿No? En la izquierda no hemos logrado todavía una radicalidad filosófica como sí lo han logrado los burgueses en su momento. No, no me malentiendo, no digo esto para hablar bien de los burgueses, solo para decir, esta radical se necesita radicalidad se necesita para lograr una revolución. Y me pienso que la razón principal, porque no se ha logrado una revolución eh, comunista o anticapitalista, como lo quieran llamar, es esa. No una falta de gente que quiere luchar, no una falta de, un, de la visión que el desastre sea casi absoluto. eso Es obvio que el desastre es absoluto. Mucha gente, hasta gente conservadora ya lo ve. Eso es obvio que esto no puede seguir así. Esto no es el punto. El punto es que no hay todavía una filosofía, un pensamiento, una ideología, como lo quieren llamar, suficientemente radical en su esto simplemente no existe. Marx creo ha dado pasos muy importantes, también la teoría crítica, pero digamos realmente una aceptación de ello no se ha dado en el debate. De Marx siempre se retoma las partes más aburridas, las partes más superficiales. Justo muchas veces muchos marxistas piensan que Marx lucha en favor de la igualdad, por ejemplo. Exactamente lo contrario que es argumento central de todo su pensamiento, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces realmente lo que Marx aporta y también la teoría crítica creo en sus seguidores, en muchos, nunca se ha entendido. ¿no? Y se toman cosas muy superficiales, justo por esa ignorancia que estoy mencionando, ¿no? hay puestos eso es necesario esta distancia, ¿no? Como dicen ahorita, no, no sé si es bueno meterme ejemplos muy prácticos, mejor me quiero con un ejemplo más histórico, con Stalin siempre se decía eso, ¿no? Y sí tiene errores, es problemático, pero ¿qué haríamos sin Stalin? <ríe> es el sí. único que se le confronta al Stalin, al... al, al el fascismo iba a decir, ¿no? El nacionalsocialismo. el único que manda un ejército como ejército rojo para poner alto a esto, etcétera, etcétera sin Stalin, ¿qué haríamos? ¿no? Entonces eh, eh, Stalin esto pues fue defendido por todos ¿no? aún por sus críticos ¿no? porque decían no podemos sin él, no podemos romper con el Stalin, no, no solamente como persona ¿no? sino como momento político no podemos estar sin ellos porque es lo único que tenemos y este pensamiento hay que dejarlo atrás, esta ignorancia este cariño con los genocidas con los eh, represores Stalin es el mayor anticomunista que ha visto en la historia humana él mandó a matar a todos los líderes comunistas de la Unión Soviética, salvo dos, excepciones, Stalin destruyó la revolución comunista, Stalin hizo más en contra del comunismo que cualquier conservador ha podido hacer no hay que entender eso hay que entender que esta izquierda oficialista a veces es lo peor que podemos tener ¿no? y pero, bueno, no, ahorita que no quiero profundizar más en este tema más concreto pero lo que quiero decir es esta añoranza eh, hay que romper con ella ¿no? y hay que darnos cuenta que necesitamos un pensamiento radicalmente diferente eh, donde en el, que sería el primer paso para lograr una sociedad totalmente diferente y otra vez un punto central es por supuesto la igualdad pero no es el único otro punto por supuesto que venía y critica muy bien es el progreso. No también Joca Madonna lo critica ni a su manera me acusa. no La idea es que debe haber un progresar, un crecer, un aumentar es una idea 100% capitalista. Los capitalistas sí necesitan que su empresa y la economía capitalista, si no se desploma, el capitalismo no puede existir sin crecer constantemente. En términos capitalistas, la ideología del crecimiento del progreso es correcta, ¿no? digamos, viéndolo desde su lógica. En términos izquierdistas o en términos emancipatorios, o dicho más ampliamente, en términos de un, un proyecto que trata de evitar que la humanidad se autodestruya, por supuesto, el progreso es lo peor que hay. Y no solamente el progreso en temas que cada vez hay más coches y cada vez más, no sé, contaminación. No solamente es el progreso, este progreso es el progreso en cuanto tal. No hay progreso como crecimiento, pero más que eso, también como esta idea loca que cada vez hay que hacer más rápido. No han visto los deportistas que se mueren en pleno ejercicio de sus <risa> capacidades físicas. ¿Por qué se mueren? Porque cada vez les dan más hormonas y otras estúpidas sustancias solo porque corran un milisegundo más rápido que hace un año. No eso es absurdo, no eso es absurdo ese espacio del crecimiento, por supuesto, no, nosotros no podemos correr más rápido que corrimos hace 100 años, simplemente no es posible, somos los mismos humanos y tampoco podemos ser más eficientes, más, más a trabajar más, todo eso es absurdo. La idea del progreso en, sustancialmente es falsa. Por supuesto, el progreso no debe de existir. Sí debe de existir, digamos, por supuesto, una capacidad de aprender, ¿no? Si algo nuevo pasa de reaccionar a esta novedad. No estoy diciendo que no, esto no es progreso, es otra cosa. Hay cambios y necesito ser capaz, capaz de ajustarme a la nueva situación, pero esto puede ser muchas veces incluso un no regresar. O a lo mejor invento de repente algo que nunca he hecho antes. Puede pasar ¿no? que hago una cosa que no he hecho antes y no me opongo a eso, pero que no sea una ideología del progreso. ¿no? A veces lo mejor puede ser algo nuevo, sí puede pasar, claro, pero muchas veces es lo viejo que es mejor. Eh, esto en cada situación concreta, como buen materialista, eh, diría Max, hay que verlo concretamente. No, ¿Qué es lo que mejor se adapta a la situación concreta? Y puede ser una reacción que se usó hace 5.000 años o puede ser una reacción que nunca hemos usado tal cual. Pero no por el hecho que una tenga 5.000 años y la otra tenga 5 minutos, la de los 5 minutos eh, que apenas se meto esa, mejor como se piensa la nefasta del progreso. ¿no? que es una ideología estructuralmente destructiva, ¿no? en todos los sentidos. Entonces, eh, esto hay que, hay que romper con ello radicalmente y saber, y es, también Marx está en Marx, hay la idea de un comunismo primitivo, como lo llama, no despectivamente usando la palabra primitivo, sino como original, ¿no? viejo, algo así, eh, donde a lo mejor, y eso comparte muchos feministas a su manera, ¿no? es un poco diferente, pero en el fondo tiene algo en común. Los dos eh, dirían que había una época, eh, hace como 6, 7 mil años, años para atrás, muy larga, como el 99% del tiempo que existimos como humanos, donde no había represión, donde no había explotación, donde no había esclavitud. Los feministas incluso dirían muchas que no había guerra, ¿no? Y sí, no hay prueba que había guerra hace más de 7 mil años o 6 mil años para atrás. Entonces, y si no hay guerra, no hay esclavitud. La esclavitud solo funciona hacia la guerra. En la guerra se toman esclavos, etcétera. Entonces, eh, Marx, insisto, no es lo mismo, obviamente, el marxismo y el feminismo, pero pues, tienen en común este punto no, que sí había ya algo por eso también el, de, el progreso es falso lo que estamos buscando está en el pasado claro, con la diferencia que había una dependencia, diría Marx de la naturaleza, y que a veces era nefasta, entonces Marx y es, a lo mejor es poco ingenuo este punto, pero lo veré eso muy rápido, dice, con la industria moderna podemos mejorar este comunismo primitivo, ahorita no quiero entrar en el debate si esto es 100% correcto, eh, sobre todo quería subrayar la idea que la felicidad está en el pasado eh, ahorita tampoco se festejo el pasado no me lo no que sería más la idea, no es eso, pero por lo menos no está en el futuro, eso sí. ¿No? Tal vez también lo pasaba que saco teloso porque no es tan fácil de hablar de esta manera, pero sí está en una cosa que está más allá de esta supuesta línea del tiempo esto sí, esa línea de tiempo donde lo malo está atrás y lo bueno es adelante hay que cancelarla de aquí y para siempre no sirve para nada, sirve únicamente para justificar los crímenes de los poderosos, no que siempre nos dicen lo mismo también lo dijo Stalin y todos los otros criminales aguantan un rato más porque van a ver en 20 años todo va a ser mejor <ríe> eso es el viejo rollo que solo funciona con esta idea del progreso, ¿no? y la idea del progreso también tiene esta función de siempre justificar los males actuales ¿no? y que en el fondo es una idea religiosa ¿no? el progreso hace el paraíso, el eso hace la vida después de la muerte y en ese punto si sí fracasan los burgueses porque esta idea la retoman al 100% solo le quitan que después de la muerte no y dicen el progreso antes de la muerte pero en el fondo es la mismísima idea no prometen en el futuro una mejor vida y esto no me interesa no hay mejor vida la queremos ahorita no, todos ustedes lo saben, es que ¿qué me sirve estar mejor? A lo mejor en 20 años no me sirve para nada, ¿no? En este momento estoy triste, en este momento estoy acabado en este momento no se me maltrata, en este momento mi cuerpo se desgasta y voy a tener un daño para el resto de la vida, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Para qué me sirve eh, que, que estoy mejor en 20 años y ahorita estoy dañando mi corazón, por ejemplo, algo así y nunca jamás lo voy a recuperar. Entonces, lo del futuro es un total engaño siempre, la, lo único que, que es importante, por ejemplo, para las cuestiones de salud, que hoy en día son todos, de modo habla no es por supuesto el momento actual ¿No? Y, y, y no como una fijación en la actualidad, tampoco es el punto, pero como de, ya no dejame engañar por las promesas religiosas o pseudo-religiosas, como pasa en la ideología burguesa, de un futuro mejor, antes o después de la muerte. Y la izquierda cometió el error casi siempre de tomar estas falsas promesas. En relaciones como Dulce hasta lo mezclan un poco las dos promesas, la religiosa y la burguesa. otros no se toman la molestia de mezclarlo, nada más retoman la parte burguesa, pero es lo mismo. ¿no? Eh, Oh, ya se también llevo de ponencia. Entonces, dice Daniel, entonces tengo que terminar. Entonces, mejor lo dejo ahí. Entonces, ya, lo dejamos ahí. Muchas gracias, Daniel, por recordarme el tiempo. Entonces, gracias por su tiempo. No, perfecto. Muchas gracias a ti, Estefan. Ya el ratito que tenemos chance de discusión, podemos seguir este, adentrándonos en algunos puntos. Entonces, pues después de la participación de Estefan, tenemos la participación de Carla Sánchez Félix, que trae su trabajo titulado De la teoría crítica al discurso crítico. Carla, por favor, un gusto escucharte adelante. Muchas gracias, daniele También muchas gracias al staff, Tania, Paloma, ¿no? porque finalmente también han ayudado mucho en la organización de este simposio. Stefan, gracias. Y pues, eh, bueno, yo lo que quiero hacer ¿no? en esta intervención, como el mismo título lo dice, es que me voy a detener ¿no? en la importancia también del papel de la crítica desarrollada desde la teoría crítica, y sobre su cierta limitante, ¿no? el eurocentrismo. Ante ello voy a recuperar ¿no? el discurso crítico de Bolívar Echeverría, el cual no debe reducirse a una de sus principales obras que lleva eh, dicho título o su lectura de Marx, sino que debe extenderse hasta sus últimas obras, en las que desarrolla su concepción de la modernidad y las diversas maneras de vivir la modernidad capitalista, consiguiendo con ello abrir dicha limitación de la teoría crítica. El discurso crítico es uno de los primeros intentos en construir una teoría desde la enajenación, la cual implica entender cómo se tejen las relaciones de producción capitalista en la naturaleza y al mismo tiempo en la cultura y en la politicidad. Con esto espero evidenciar que los aportes de Bolívar y Echeverría son de suma relevancia para reconfigurar el tema de la emancipación, sobre todo con la conceptualización de transnaturalización, el replanteamiento de la otredad desde la códigofagia y su rechazo al mito progresista, ¿no? Entonces, voy a desarrollar de alguna manera, bueno, un poco breve, cada uno de estos, eh, no sé, son tres planteamientos, ¿no? Que sería esta cuestión de la crítica, bueno, la segunda sería esta cuestión de la modernidad y como un tercer momento, ¿no? Sería esta cuestión de la, de la conceptualización de transnaturalización y códigofagia de Bolívar Echeverría, ¿no? Eh, bueno, eh, y, la filosofía ¿no? como discurso que toma distancia de la realidad inmediata para analizarla y reflexionar sobre ella suele estar ligada al quehacer de la crítica. Pues a primera impresión, esta última exige también distanciamiento, sospecha, observación minuciosa y análisis de los acontecimientos. ¿no? Incluso para algunos pensadores occidentales como Immanuel Kant, Karl Marx, y los miembros de la primera generación del Instituto de Investigación Social, ésta juega un papel medular. Pero mientras que para el filósofo de Königsberg la crítica es una facultad que se ejerce desde el entendimiento y a cierta distancia de la sensibilidad, tiene por tarea la de revisar los juicios y comprender la realidad como aparece para dejarla como está. Para el filósofo de Treveris y los miembros de la teoría crítica, esta se realiza desde la experiencia corporal, que involucra el entendimiento, la sensibilidad y la memoria en respuesta a las contradicciones sociales y a la necesidad de saber por qué la razón edifica la civilización, Perdón. por qué la razón que edifica la civilización da pauta también a la barbarie. Este tipo de crítica va más allá de ser una revisión de los acontecimientos contradictorios, realiza un triple trayecto como exposición de la realidad social que está en constante transformación y contradicción pero que en tanto es narrada y revisado su carácter cósico al mismo tiempo que negado y reestructurado. Siguiendo esta última tradición, el discurso crítico de Bolívar Echeverría no solo parte de una lectura original al capital, que se caracteriza por ser política, no lineal, que ubica el centro de la contradicción moderna en la oposición entre forma natural social y forma valor, dando pauta a la posibilidad de que se desarrolle una modernidad no capitalista desde y en la modernidad capitalista, sino también de un diálogo indirecto con algunos planteamientos de los miembros de la teoría crítica. Me refiero en un primer momento al tema de la crítica expuesto en el texto Discurso Crítico de Marx, frente al ensayo de Horkheimer, Teoría Tradicional y Teoría Crítica, la crítica al progreso y la necesidad de ver dialécticamente el desarrollo de la cultura y la barbarie, en este ensayo que tiene Bolívar Echeverría que se llama Acepciones de la Ilustración, frente digamos a dialéctica de la ilustración de Adorno y Horkheimer, los planteamientos y ciertas coincidencias con Walter Benjamin sobre la crítica al progreso, el desarrollo del arte moderno, la modernidad como religión y el materialismo histórico, entre otros más. ¿no? Bueno, a pesar de que el ensayo ¿no? Teoría Tradicional y Teoría Crítica procede de un contexto anterior al discurso crítico, puede seguirse un diálogo entre ambos. Por un lado, Max Horkheimer, al igual que otros autores de la teoría crítica, Parte de la inquietud de por qué el proletariado alemán se unió a la sociedad industrial capitalista en lugar de criticarla o llevar a cabo una revolución. El autor observa que el discurso de izquierda no renunció al carácter afirmativo e identitario de la realidad capitalista. Razón que llevó a Jorge a cuestionar no solo la manera en que se desenvuelve la praxis política del proletariado, sino también el discurso científico burgués, el método sociológico, la epistemología, las emociones. La manera en que los sujetos entienden la verdad, se acercan a, a las cosas y las perciben. Por otro lado, Bolívar Echeverría publicó en 1976 una primera versión de su ensayo, Discurso de la Revolución, Discurso Crítico, en el número 6 de Cuadernos Políticos. Para él hay una combinación de dos procesos revolucionarios en la primera mitad del siglo XX en América Latina, el liberal y el comunista. El primero proviene de la burguesía europea post-revolucionaria o conservadora y fue asumido por la intelectualidad de la clase proletariada como discurso de partida en su intento de reformular un discurso comunista concreto. El segundo, formado por investigadores de izquierda, se ha caracterizado por tomar conceptos descriptivos de la sociología positivista y del materialismo histórico paralizando el discurso. Así, para ambos autores, ante la mezcla y contradicción de opiniones que tejen un solo discurso, es mejor no separar las corrientes de pensamiento, sino que desde ellas se construyan nuevas formas que permitan la liberación de los sujetos y el desarrollo de una nueva sensibilidad. Bolívar Echeverría y Max Jorgeima parten de la interrelación entre teoría y práctica, de la necesaria crítica al discurso afirmativo, incluso la cercanía entre ellos radica en pensar más en el contrasentido que va de la civilización a la barbarie, más que en su dirección progresista. Incluso Bolívar Echeverría nos comenta que para Jorge y Adorno lo digno de pensarse es un contrasentido, ¿no? Pues la barbarie no resulta de algún defecto o debilitamiento de la civilización, sino sencillamente de la continuación de su desarrollo. Este contrasentido solo es posible explicarlo desde una dialéctica que trabaja en el interior de la autoafirmación de esa civilización, desde el mismo lenguaje, Volvió ¿no? a Echeverría señala, voy bueno, no, a citar una frase de él: hay que apartarse de la tradición enmoecida del discurso filosófico y atreverse a sacudir su armonía semántica engañosa, incluso a costa de recurrir a una criptacidad que puede parecer impenetrable. ¿No? Y termino la, la cita. Entonces, para Echeverría, ¿no? este discurso crítico se construye subsumido durante el proceso de producción y consumo capitalista el proceso de trabajo, el lenguaje y la cultura, pero con el intento siempre de resignificarlo desde dentro. ¿no? Para Jorge el pensamiento crítico pretende suprimir y superar la oposición entre la proyección, espontaneidad, racionalidad del individuo y las relaciones del proceso de trabajo su social, subraya el vínculo entre la producción social capitalista, el método científico de las ciencias positivistas y sociales, la forma de percepción, la sensibilidad y la epistemología. De ahí que Echeverría, al atender a la posibilidad de romper el dominio ideológico desde dentro de la modernidad capitalista, construya un discurso desde la enajenación, el cual, bueno, aquí igual me pueden decir, pues todos los que que eh, dentro de la modernidad capitalista lo hacen desde la enajenación, pero voy a explicar a qué me estoy refiriendo con esto, ¿no? Este, este ¿no? discurso desde dentro de la enajenación implica entender la manera en que se tejen las relaciones de producción capitalista que inciden en la naturaleza y al mismo tiempo en la cultura y en la politicidad, que la enajenación no está acabada y también implica ¿no? este rechazo al mito revolucionario progresista, el replanteamiento al tema de la otredad en su conceptualización de código fagio proponiendo así abrir las categorías desde dentro del discurso afirmativo, el cual subsume al crítico. jorge Jorjana pensará en transformar el discurso afirmativo, pero él propondrá un cambio en el método deductivo de las ciencias positivas. El nuevo método tendrá que elevarse de lo particular a lo general y desde ahí regresar vamos a lo particular, asentar la necesidad de una praxis epistemológica, social y política que vaya en contra de la epistemología moderna del método científico-deductivo de la verdad como adecuación. Subraya la importancia de la sensibilidad. jorge Horkheimer evita así la ilusión de la independencia del sujeto y reincorpora el tema de la diversidad o lo distinto en el discurso científico. La crítica para Echeverría requiere, en consonancia con Marx y en diálogo con Horkheimer, ir de la apariencia a la esencia hasta la descientificación, someter el discurso, las categorías a la desestructuración de las significaciones y al mismo tiempo recomponerlo. Para Jorge Ma, la crítica consiste en suprimir y superar esa tensión. En este sentido, ¿no? ambos autores apelan, como yo lo entiendo, a una crítica dialéctica de las ideologías con el fin de reformular los planteamientos en torno a la autonomía del sujeto, una dialéctica que adquirirá distintos matices, sobre todo en referente al tema de la modernidad. Cuando Jorge y Adorno, en Dialéctica de la Ilustración critican la modernidad, ellos pretenden encontrar su núcleo problemático en el eje de toda la historia occidental. Ellos se enfocan en aspectos más generales y al mismo tiempo más concisos que es el núcleo de la civilización occidental en su conjunto. El cual consiste en la dicotomía de regresar a la barbarie o la posibilidad de la utopía. De cierta manera, la modernidad es para estos autores esencialmente europea. Bolívar Echeverría, en cambio, desarrolla desde otro enfoque la modernidad como un proceso total civilizatorio de larga duración que es atravesado por formas históricas concretas, dando pauta a múltiples modernidades y maneras de vivir específicamente en la modernidad capitalista. Hasta aquí, pareciera que dicha concepción trasciende el carácter europeo, pues tal modernidad es constantemente reactualizada de las, desde las distintas narrativas existentes. Por ejemplo, sincrónicamente, en el siglo XI, la neotécnica trajo consigo la superación de las contradicciones sociales y la posibilidad de que el hombre alcance su emancipación. En el siglo XVI, en América Latina, se extendió la producción y consumo capitalista a partir de este concepto que es la acumulación originaria de las conquistas. En el siglo XVII, la revolución industrial volvió a reconfigurar el mercado y a la sociedad. La modernidad se actualizó a través del capitalismo, de ahí que Bolívar Echeverría hable de la modernidad capitalista, esto es cuando el capital abandona su forma antediluviana y adquiere la de capital productivo. En el siglo XI fueron los primeros románticos quienes en sus manifestaciones artísticas criticaron especialmente la modernidad capitalista, proponiendo otro tipo de modernidad. Diacrónicamente Bolívar Echeverría observa que en la intersección de modernidad y civilización, se han configurado distintas modernidades, las cuales constantemente adquieren vida porque no pueden anular completamente su carácter premoderno. No obstante, pareciera que Echeverría deja abierta una cuestión que compete a la emancipación y que como último punto pretendo desarrollar aquí. Esto es, si el siglo XI se caracterizó por el aparecimiento de la neotécnica y la posibilidad de superar con ella las contradicciones sociales, ¿por qué esta revolución no logró por completo la emancipación de los sujetos? Porque el romanticismo sí pudo poner en jaque algunas expresiones de la modernidad capitalista a tal punto de que quizá hoy debamos entenderlo como una de las formas más representativas de una modernidad no capitalista? Pero si pensáramos solo en el romanticismo como expresión de una modernidad no capitalista, bueno, no nos quedaríamos dentro de una modernidad meramente europea, de ser cierto... ¿De qué manera podríamos continuar con la herencia del discurso crítico sin caer en el escollo resbaladizo del eurocentrismo, del cual los miembros de la teoría crítica no pudieron escapar? Una primera respuesta podría ser el profundizar en el análisis de dos conceptualizaciones de Bolívar Echeverría, que es el de la transnaturalización y código Fagia. El primero es bosquejado en el ensayo La forma natural de la reproducción social de 1984 y relaborado en 1998 para su libro Valor de Uso y Utopía. Del ensayo es importante recuperar el significado de la forma natural de la vida social que incluye el valor de uso de los objetos. Esta cualidad no está presente en el objeto práctico de manera fija ni lésimalmente, sino que ha sido dada durante el proceso de producción y consumo o de organización de una sociedad en un contexto. En este sentido, se hablaría más bien de una forma social natural la forma social natural es resultado de un proceso largo de transnaturalización del hombre, quien en tanto se determina, ejerce su libertad y en referencia a los otros se reafirma, articula la producción junto con el consumo, transforma socialmente su entorno, crea nuevas maneras de producción, productos e instrumentos, se reconfigura, haciendo de lo natural algo artificial en cumplimiento comunitario de la autonomía. Para Echeverría, la forma natural alude a la actividad y a la condición artificial de vivir del hombre, esto es, la manera en que se ha organizado en un proceso metabólico con la naturaleza, con el fin de reproducirse y mantener la integridad del organismo singular, en calidad de representante o ejemplar de la identidad de su especie. Dicho concepto está estrechamente relacionado con la esfera de la cultura, pues ambos configuran constantemente la vida cotidiana de la sociedad, no se puede separar la naturaleza externa de la influencia humana ejercida sobre ella, esta es de la cultura, de los productos del hombre, de los objetos hechos, de la manera en que se ha realizado, del proceso, de la técnica empleada, de lo que se tiene como consecuencia. El tema de la transnaturalización muestra la importancia del proceso de reproducción social en su doble dinámica, natural y social. Sobre todo, la forma en que cada grupo social produce y consume, desarrolla con, el, con ello no solo una técnica, sino una concepción de mundo, una manera específica de percibirlo y organizarlo políticamente. El hombre en el proceso de reproducción social construye la, la concreción de su socialidad. Con ello, Bolívar Echeverría muestra dos aspectos de relevancia. Primero, que no hay un continuo entre la naturaleza y el hombre, esto es, el hombre no es la coronación de la historia de la naturaleza. Incluso Bolívar Echeverría comenta ¿no? que la humanización no es un progreso dentro de la misma línea de desarrollo de la armonía natural, sino una interrupción de la misma y el inicio de otra diferente. ¿no? El otro punto, segundo, que la importancia del desarrollo social radica en el dejar que las culturas se interrelacionen en esta interacción compleja entre la fase productiva del trabajo y la fase consultiva de disfrute, se da el comportamiento reproductivo del ser social como son politicón, aspecto que Bolívar Echeverría desarrollará también con su conceptualización de código fágil. Este término fue desarrollado por el filósofo en la década de los 90, especialmente en la modernidad de lo barroco, y alude al proceso en que dos códigos distintos se devoran dando lugar a un tercero, que es completamente nuevo en comparación con los dos anteriores. Pero en este proceso violento, un código no subsume al otro porque en ese choque más bien se genera otra cosa. La interacción no es jerárquica, sino horizontal, de proliferación rizomática e incluyente. Porque no hay una cultura que sea auténtica ni como tal subsuma a lo otro, será entonces una refuncionalización, se propaga así la diversidad, lo heterogéneo en oposición a la homogénea unicidad. La códigofagia sería el juego ¿no? de arriesgar la propia identidad en la interpretación con otras una cierta tendencia, digamos, a lo impuro. ¿no? En suma, podemos decir que Echeverría alude al sentido materialista de la cultura con la finalidad de reivindicar el sentido diverso y singular de cada una, lo que algunos críticos han definido como la universidad concre universalidad concreta, lo que también podríamos leer como la posibilidad de que las culturas se desarrollen en su heterogeneidad. A partir de esta propuesta puede analizarse la ambivalencia de la mezcla a través de las corrupciones, deformaciones, informalidades, encontrar rasgos singulares de las culturas y promover lo plural concreto ante una modernidad que constantemente reprime lo diferente. Echeverría reconoce así que en la actualidad o dentro de la modernidad capitalista, los países latinoamericanos viven el proceso de conquista y de mestizaje como apartheid ininterrumpido, en lugar de optar por el mestizaje entendido como código Fagia, lo que sería de gran ayuda en el desarrollo de una modernidad alternativa en sociedades como la mexicana. Sobre todo, si ésta acepta diversas formas culturales de, lo, de las comunidades indígenas, como la presencia de su diseño de mundo o el vivir bien sobre la tierra. El estar en la naturaleza con una técnica al servicio del respeto, una naturaleza que es también sujeto y la convicción que tienen de saber vivir en la abundancia. Y esto sería, digamos, todo en parte. Sí. Listo. Perfecto. Muchísimas gracias, Carla. Eh, pues con esto entonces entramos a la zona de preguntas, comentarios, polémicas, discusiones que podemos tener con los ponentes. Todavía nos quedan más o menos 40 minutos de la mesa, así que hay chance de platicar y profundizar en algunas cuestiones. Por el momento me parece que no tenemos preguntas que hayan llegado de la zona de Facebook, así que abro aquí a la sala si alguien tuviera alguna pregunta, alguna cuestión, o si los mismos ponentes quisieran lanzarse entre sí alguna pelotita. ¿Hay alguien que quiera arrancar con algo? La verdad es que si nadie pone algo sobre la mesa hay algo que yo quisiera como, como preguntarles, eh, empezando específicamente con, con Estefan, eh, y bueno, en torno a esta cuestión del, del compromiso, eh, tú llevaste muchas veces las cuestiones hacia Marx, pero creo que hay algo que, que me gustaría, por lo menos que que nos ayudaras a explorar la diferencia y tiene que ver con lo comprometido que estaba con algunos movimientos Marx y lo no comprometido que estuvo eh, la teoría crítica. Es decir, ¿cómo explicarías tú que Marx sí tenía más proximidad? En algún momento dijiste, bueno, es que la teoría crítica no tenía un movimiento de izquierdas al cual sí acudir, con el cual sí comprometerse. Eh, Dirías que entonces Marx sí lo tenía en algunas formas como las internacionales y demás, o ¿cómo explicarías un poco esta, esta diferencia? Pues en términos, porque, términos más, más, más simples, ¿por qué Marx se comprometía de repente más de lo que se comprometía la, la teoría crítica? Eh, bueno, sí, pero sí tiene una relación muy crítica con los movimientos, muy momento, ¿no? Insisto, en Alemania lo más fuerte, si en Alemania que separes es de origen de Marx, lo más fuerte en este momento ha sido la sociedad el partido obrero socialdemócrata alemán y tenía una pésima relación con ellos ¿no? y estaba totalmente peleados y incluso muchos sus textos son específicamente en contra de ellos no el famoso el famoso libro crítica al, al programa de al programa y muchas referencias al en capitalismo entonces y claro está tratar de organizar a la internacional comunista es sí, cierto sí hace algunos intentos interesantes pero pero la verdad en términos numéricos de cuánta gente participa etcétera, no han sido eh, tan relevantes <risa> y no lo digo para volar de Marx, no es el punto no digamos de las grandes organizaciones de masa que han sido los partidos socialdemócratas o también el Podido, eh, otros partidos parecidos en otros países Marx en verdad se mantiene bastante alejado Entonces, en ese sentido sí trata de fundar su conjunto con otra gente, no la internacional comunista es cierto eh, pero yo creo que en verdad Marx sobre todo conforme avanza los años cada vez más eh, si se aleja también de la política concreta. Un poco como oh, Madonna, bueno, no, quién sabe, ¿no? Pero Hocam, Mamacuse, Benjamin, todos en su juventud han sido bastante politizados y se acaban muy parecidos a Marx, ¿no? Y Macuse hasta con armas, ¿no? Más que Marx, Marx nunca luchaba con armas, ¿no? <ríe> y Macuse Sí, Macuse estuvo en la Revolución de Múnich, ¿no? etc. Entonces la teoría crítica, incluso tal vez tú vas a poner un Macuse más práctico que Marx. Yo diría un poco al revés. No, Benjamin era luchador de, de estudiantes, unidad estudiantil en Benin. esto no, no, no se conoce tanto, pero era. Eh, Horkheimer estaba eh, también en algunas cosas y bueno, y fin. Félix Wein, que financia todo con la herencia que tiene de su madre, su padre, él escondió a Clara Zetkin en su casa, Rieske, que lo deportan a Alemania. En sí, claro, ahí se parece a Marx, a Marx también lo sacan de Alemania. Lo que quiero decir no creo que la diferencia sea tan grande. Yo creo que en verdad se parece, yo creo que ahí se sobrevalora un poco, y no es critica a Marx, así han sido las cosas, eh, la, la partición política de Marx y se subvalora un poco la partición política de la teoría crítica. Sí, lo han hecho. Igual con la excepción de, Adorno, un poco de la de no. también no. No, En No. últimas, No. No. y en las últimas ha No. No. No. No. No. estamos perdiendo No. Hacer una pausa? No. No. No. No. No. No. papeles ya, es que hay que hacer una pausa. ¿Sí como me o es, ya no? Ya te empezamos a escuchar otra ah, sí. vez. Gracias. Ya, entonces, sí, nada más quiero decir. Pero claro, al mismo tiempo, sí fue la época, lo que tú dices, Daniel. En el, por supuesto, no es lo mismo hasta la época del fascismo que en la época de Marx, cuando todos los momentos obreros están creciendo. Hay un cierto mejoría en la cuestión de las horas eh, de trabajo cada día, donde el momento obrero todavía realmente logra cosas, ¿no? Y sobre todo la jornada laboral es innegable, ¿no? Es cualquier cosa de 18 horas que algunos obreros tienen que trabajar, obreras, de reducirlo poco a poco a 8 horas, esto no es cualquier cosa, ¿no? Y esto sí es algo pff, impresionante, por supuesto, que ha logrado el momento obrero mundial, ¿no? Y Marx vive en esta época, ¿no? Claro, y mientras el fascismo se ¿no? Los derechos laborales se cancelan, etcétera, etcétera. Entonces, pues, claro, Ah, por supuesto influye en el mismo momento histórico pero creo eh, que no hay que sobrevalorarlo, no digo que si sí, eh, en el fondo es la cuestión filosófica es lo que, la que voy, no, por supuesto influye siempre sí, en lo concreto pero de todos modos creo que también es algo que apenas entendí hace poco, porque yo antes también se pensaba lo biográfico, es lo central en esa diferencia, pero insisto, creo que la diferencia es menor de lo que estamos acostumbrados pensar la teoría crítica sí tuvo esa sacanía antes del de estadio Gracias. Antes de las fases ya más terribles del estalinismo, ya era el estalinismo dio la señal. Tenían las primeras copiadoras, Xerox, Xerox que era todavía carísima en ese momento, carísimas. Tenían un instituto en Frankfurt, y hacían las copias de manuscritos originales de Marx, ¿no? Y mandaban las copias a Moscú con un convenio, había un convenio ahí, ¿no? Había una colaboración muy, muy cercana y empezaban a hacer las obras completas, junto con el Instituto de Estudios Marx y inglés en Moscú, ¿no? En verdad, el colaborador más cercano al Instituto de, Estud de Estudios Marx y Engles de Moscú era la teoría crítica. Bueno, el instituto, que todavía no se llama teoría crítica, pero el Instituto de Investigaciones Sociales de Frankfurt han colaborado con el Instituto de de Moscú como casi nadie. Es algo que, insisto, un poco desconocido y es los alobado. Luego se alejan mutuamente. no, Ahí Empieza la desconfianza de los dos bandos, etcétera, y se rompe a largo del tiempo esta relación. Pero lo que quiero decir, el instituto al inicio es la época también de Grunberg. También es cierto, pero de todo mundo, a la continuidad institucional, ahí a inicios sí están muy vinculados con unos movimientos obreros. No hay que me decía luchan eh, como abogados en favor de los marxistas en el sentido de tratar de meterse en la vida, meterse en las luchas. No, y claro, pero insisto, creo que las experiencias terribles que tienen les hace ver a lo mejor. O más rápido que el Max lo que está pasando. Yo no sé si te contesté bien la pregunta, pero yo creo que a lo que voy es que hay una dialéctica ahí, ¿no? No quiero tampoco ahorita decir que la teoría es santa y la política es diabólica, no es mi punto, ¿no? Pero creo que hay que entender que hay dialéctica muy problemática y muy difícil de resolver, o a lo mejor imposible, donde aunque sea por supuesto es absolutamente necesaria la praxis política, mi punto no es que no, por supuesto, ¿no? Y por supuesto de alguna manera es lo primero, pero al mismo tiempo no, al mismo tiempo es lo que nos aleja de un entendimiento de la realidad y con eso de una lucha, digamos, como llamarla? Era realmente revolucionaria, una, no una cosa medio que chafa que no se ve para nada y nada no, que nos ha sido parte del problema en vez de la solución. Entonces yo creo que hay una eléctrica que hay que asumir. Lo digo un poco, claro, no me voy a comprar con toda esta gente, pero con esto voy a terminar. No, cuando era chavo, era eh, representante estatal de Zeta en Frankfurt, supuestamente tuvimos mucho poder, e hicimos muchas cosas y bla, bla, bla. Pero ahí me di cuenta que si como político no puedes decir la verdad, simplemente tienes que mentir así, en pocas palabras. Y tuve unos pleitos con, con mis compañeros, porque a veces estoy dentro de la ilusión, los estudiantes de Frankfurt hacen mi pulsa. Porque en en públicas dije como pienso, me dijeron, Esteban, estás loco, y de alguna manera tienen razón ellos, no lo que voy a, la que voy a, uno como político tiene que mentir, Pun si dices la verdad, no eres político. Tienes que decir cosas que convienen a mejor a tu movimiento. Esa es tu obligación como político. ¿no? Mientras como filósofo, tienes la obligación de decir la verdad. ¿no? Entonces, esta disyuntiva, decirlo muy simplemente, es algo que creo que hay que admitirla. Y le insisto, no, ahorita no tengo ninguna solución a la mano, yo tampoco la tengo. Pero creo que hay que admitir que hay una dialéctica terrible y que nadie que yo sepa soy hoy en día ha una solución. Un buen ejemplo es Lukács, ¿no? que renuncia a sus propios textos justo cuando eh, se hace político otra vez. ¿no? ¿No? Y se hace sector de educación pública en Hungría. Ahí dice, ahí, olvídense de, de, de historia de consenso de clase, etc. Él mismo tiene esos momentos rarísimos que tienen que ver con eso, con tiempos más filosóficos con tiempos más políticos. Pero bueno, a esto voy que admitir que, que esto que es falso, a esto voy a decir que la teoría política se aleja demasiado de la praxis. De eso, se puede decir igual al revés, Lucas se sacó demasiado de la praxis, ¿No? o, esto, o los estalinistas ¿no? Las dos frases son simplonas, lo no sé, pero nada más voy, creo que falta un poco de discusión dialéctica en este tema. Espero haber contestado, porque Daniel le comentaba, me vi alguien más decía algo en la pantalla, pero yo quién era, era Berenice, se me olvidó, vi algo, pero ya no sí. lo veo. No, no sí, la, verdad, los... la idea era, era provocar un poco que te adentraras un poquito más en esta, en esta sí. cuestión, te lo agradezco, eh, pero efectivamente hay dos comentarios y me parece que tienen que ver más o menos con el mismo asunto los leo para que estemos todos en sintonía escribe Carla este, en el chat entiendo bien la crítica a la igualdad que haces, Estefan, como concepto fundamental a partir del cual se desarrolla la psicología del capitalismo y que a la vez este argumento dentro de los movimientos políticos concretos que luchan en contra de las injusticias Feministas, sería problemático. Pero este planteamiento volvería a traernos el problema de la relación entre teoría y praxis. Entiendo que la dialéctica como método de entender las contradicciones sea correcta en el sentido que ayuda a analizar específicamente los problemas sociales. Pero, cuando pensamos en replantear las luchas sociales concretas, ¿será suficiente la dialéctica? Y luego Berenice eh, sigue, para ahondar en lo de la igualdad, creo que una pista estaría en la crítica a la igualdad represiva que hacen los autores, Adorno, Marcuse, etc. Sí resulta problemático alejarse de la igualdad, pero con Marcuse quizás sí debamos poner en evidencia las contradicciones de la igualdad para superar esas dificultades. Entonces están esos dos comentarios, Estefan. No sé si quieras agregar algo en ese sentido. Están ambos escritos en el chat. Ahí ¿Eh, tienes el micrófono apagado así ah, es cierto, y, no, yo creo que la igualdad sí simplemente es una mentira y una mentira piedadosa que obviamente en la lucha burguesa tuvo algunas ventajas ¿no? seguramente la emancipación de los judíos, eh, esta mentira que todos somos iguales, era muy funcional también la emancipación de las mujeres hasta cierto punto, quién sabe ¿no? hoy en día creo que muchas veces es contraproducente, pero hasta cierto punto en ciertos momentos históricos, igual esta mentira tuvo alguna ventaja de formularse ¿no? pero eh, es una sigue siendo una mentira ¿No? Porque obviamente hasta físicamente somos diferentes. Insisto, en cada momento de nuestra propia vida somos diferentes a nosotros mismos. Eso es otro punto. La diferencia no solamente es entre yo y otra persona, sino yo mismo soy diferente a mí mismo. no La identidad como eh, no existe. Es una construcción también filosófica, ideológica que conviene justamente a una sociedad represiva. El esclavista sí quiere saber. Cómo se llama mi esclavo, o qué número tiene, cuánto pesa, cuánto puede trabajar, cuánto vale, sobre todo. ¿No? La identidad es necesaria en la explotación y la represión, pero por una sociedad libre, emancipada, eh, digamos, solidaria, como la quieren llamar, la identidad no sirve para nada. No solamente es innecesaria, sino es contraproducente. La identidad, y con, y con eso es lo que, lo que, a lo que voy, no solamente soy diferente de los otros o de las otras, soy diferente de mí mismo <risa> o de mí misma. ¿no? Entonces, eso también es muy importante captar todo esta idea de igualar aunque sea a mí mismo a otros es siempre represiva porque siempre excluye elementos, sean grupos, sean personas, sean elementos de mí mismo, no, algunos deseos que tengo, algunos proyectos, algunos miedos, lo que sea, deficiencias, eh, limitaciones, etcétera, todo eso tengo que negar al construirme como algo identitario igual con mí mismo, y lo mismo, algo muy ha sido en la sociedad. Tengo que excluir a otros grupos. Por esta razón, no porque sean malas personas o porque AMLO no sea, sean malas personas. No, es un problema filosófico. Es que en un proyecto como ellos tienes inevitable este conflicto. Los tuvieron puesto los, los tuvieron, los tenía Chávez en, Ecuador, en Venezuela, los tenía justamente en Ecuador. Eh, eh, Corea, con los indígenas, etcétera, etcétera, etcétera. Esto no tiene que ver con un problema moral o que no tengan una visión política clara. No es un problema filosófico. Este tipo de izquierda, por definición, no puede con esos movimientos. No es casual que casi todos esos movimientos que este movimiento, mencionan de América Latina tiene un problema con la cuestión por labor aborto no pueden con este tema del foto provocado ¿no? Eh, porque una mujer decide no llevar el embarazo eh, hasta el parto, no pueden con este tema, casi nadie porque simplemente para ellos todos somos hombres, <ríe> y los hombres no se embarazamos, los hombres no votamos punto y dicen ¿por qué las mujeres tienen este violencia? ¿por qué empiezan con un tema tan heredado que no entendemos, nos complica la vida, los muertos nos critican etcétera, ¿por qué no simplemente actúan como buen hombre y no se embarazan? punto, o si se embarazan que se aguante, ¿no? entonces es simplemente esa idea, digamos, igualitaria desde el punto de igualitario, la el embarazo y el aborto, todo eso son problemas absolutamente secundarios. Es como me duele un poco el pie, así lo ven. Ah, ya me tosí el pie, también me aguanto. Pues ¿Por qué no se aguanta el embarazo a esta mujer? Yo también me aguanté cuando me dolió el pie. ¿No? Así, esa es la postura de esta gente. Y digamos, y es lógica y es hasta correcta entre muchas comidas. Si una de así, la igualdad llegas necesariamente a este tipo de posturas, es inevitable la igualdad lleva por supuesto a la exclusión de las mujeres eso es inevitable, la igualdad lleva a la exclusión de los indígenas y de los indígenas, in, in, es, es inevitable una vez que acepto el concepto de igualdad no puedo ni con los homosexuales ni, ni con, con todos esos típicos hoy en día exclusivos, judíos por supuesto, ¿no? Eso hay que entender no es un error extra que cometen esos políticos, sino es algo inevitable ¿no? Una vez aceptado que somos supuestamente iguales y puesta que luchan contra este concepto que insisto, burgués es 100% por capitalista, pero bueno ya eh, no sé, había otra pregunta y se me olvidó cuál era, pero bueno, igual y hable mucho, igual que a lo mejor Kala también no decir algo que no quiero tampoco monopolizar aquí <ríe> perdón cala. No sé si quieres agregar algo al respecto a esto. Adelante, por favor. No, bueno, yo en realidad la pregunta lo hace un poquito más para provocar, porque digo, sí entiendo bien lo que estás diciendo, ¿no? Sobre la igualdad y estoy de acuerdo con lo que dices, pero aún así como que siento que, no sé, no me es suficiente como que la esto de repensarlo, ¿no? Eh, esto de la dialéctica, pero también comentaste algo bastante interesante con el caso de Lukács, ¿no? Es decir, cierto, los, eh, digamos, el, los textos, ¿no? Donde él problematiza más esta cuestión de las contradicciones sociales, donde podemos acercarnos más a la problemática filosóficamente, es justo cuando él, de alguna forma, ¿no? Se aleja más en este sentido eh, de la política, ¿no? De la política, no de lo político, ¿no? Como haciendo esta distinción que, que tiene Bolívar. Así, pero aún así, no sé, algo me queda como que siento que no me... no sé. Pero bueno, ya se lo enteras como para... No, y sabes, y de Gramsci si les hago parecido, Gramsci, mucha gente dice, si Gramsci no hubiera sido encarcelado por los estúpidos fascistas, igual no hubiera sido Gramsci. No, y no, no digo va a festejar los estúpidos fascistas, pero si hubiera sido más, más, más la política, no hubiera tenido ni tiempo como hicimos cada, cada cuaderno de la cárcel, etc., ¿no? Y muy parecido a Marx. Marx, si no lo expulsa de inglés, que hoy en día hay aviones y cosas rápidas. Entonces, llegan si a Isla en sentido estricto Inglaterra, estaba fuera de Europa. Europa en sentido continental estaba fuera. Y entonces, pues también Marx cada vez hace menos política, porque simplemente físicamente está fuera. Y Inglaterra está lejísimos de la lucha alemana y francesa, etc. Entonces, ahí se escribe, se centra en la Biblioteca Nacional de, de, de la British Library, estudia miles de libros, o bueno, no, no, cientos por lo menos, y hace su la famosísima agua del capital. ¿No? También Max, si no ha sido también contra de su voluntad, ¿no? lo expulsan, él no está de acuerdo, pero en contra su lo sacan la jugada y ahí sale el gran teórico que conocemos. No, y todo, no me malentiende, por supuesto es terrible en todos uh -huh. los casos que menciono que están fuera. ¿no? Y no está por nada festejando el estar fuera de la política, pero creo que hay que asumir que hay una, insisto, que hay una dialéctica ahí. Y, y, y, tienes razón, yo sé que no resuelvo nada, lo sé. <ríe> Pero eh, de mi modo. ¿No? Entonces yo creo que sí hay que primero aceptar el problema en su gravedad. ¿no? Y por, lo digo un poco también en contra de la gente que nos quiere obligar a meternos en la lucha política. Digo, no, qué bueno que hay gente en la lucha política. Los admiro, realmente los admiro, las admiro y me parece importantísimo que gente lo haga. ¿no? Y también una buena parte de mi vida me he metido ahí con mucha energía y creo que por supuesto es absolutamente necesario. ¿no? Eh, pero al mismo tiempo es chafa decir eh, nuestra lucha es superior a los que hacen un análisis crítico. Eso es simplemente falso. ¿no? Y no me quiero poner encima de ellos o ellos, en lo más mínimo. Pero tampoco es cierto si ellos nos dicen ustedes solo escriben, solo reaccionan y nosotros estamos aquí poniendo, no sé, en nuestro cuerpo... te digo, yo sé, sí es cierto que ponen más el cuerpo que uno, eso es cierto, pero esto no es suficiente como argumento para menospreciar la reflexión, porque lo veo en muchas izquierdas reformistas, menosprecian la reflexión de manera terrible, ¿no? Y es un poco el intento de la ponencia a criticar esta postura antiteórica, antireflexiva y con eso en el fondo es antiemancipatoria a esto voy. La emancipación tiene por supuesto como base un concepto a lo mejor incluso parcialmente idealista de subjetividad, ¿no? Y la subjetividad solo se puede desarrollar en la reflexión así, no solamente para evitarlo problemas y criticarlos, sino también como a autoconstrucción, yo o ustedes, cualquiera, como sujeto tengo, por supuesto necesito este espacio, este espacio de reflexión, si no lo tengo, no puedo yo, digamos, emanciparme, como nadie lo puede, entonces yo creo que esto no hay que tiene el poder, lo veo muy problemático. Siento que su reflexión, su, su, su relación para la reflexión crítica es por lo menos contradictoria. Hay algunos que lo intenten, ¿no? Tampoco quiero negarlo, pero no es algo que ven como central. Pero insisto, es, así son todos. No es tampoco lo específico del actual eh, grupo en el poder, sino así ha pasado siempre la izquierda reformista, ¿no? Y, y en el fondo la izquierda, porque digo la izquierda reformista poco para curarme en salud, pero en el fondo todos somos izquierda. No, si no fuéramos este, por supuesto que lo somos. No me siento, digo, por supuesto no quiero que me pongan el mismo bote que lo de Morena, pero en el fondo tampoco somos tan diferentes. Bueno, ya hablé mucho. No, ah, no está bien, está bien, ya tenemos no, el. Ya tenemos el lema de la mesa de hoy, todos somos izquierda reformista, hashtag, este no, a ver, ya veo las caras de rechazo de Paloma y de Bere, y justamente las estoy citando porque levantaron las manos, primero vere y luego Paloma, creo que podemos hacer los dos comentarios en cadenita y luego abordamos las cuestiones. Adelante Veré, por favor. Bueno, pues de nuevo, hola otra vez, y agradezco como mucho esta oportunidad de escuchar acá la, al, al el profe Canterez, de verdad que, muy esclarecedor y, y deja con muchas cuestiones. Voy a eh, insistir un poquito en la última parte con respecto a la mención de, de Carla y el que no le convence esto de la igualdad, digo, no tiene como por convencernos. Uh, sin ánimo de repetirme, porque varios de los que estamos eh, presentes acá tuvieron la oportunidad de aguantarme el día lunes. Hay un momento en, en el texto de eh, Marxismo y Feminismo donde Marcuse menciona que, por supuesto, que lo primero que hay que hacer para alcanzar la libertad la liberación, la emancipación de todos, no únicamente mujeres, son vecinos de todos, es pelar por la igualdad. Y esta lucha por la igualdad pues va a tener que recuperar esas cosas eh, que quizá no nos gusten tanto, que es como la parte agresiva, ¿no? Esta violencia, esta rudeza eh, que es necesaria para luchar por esa igualdad de derechos eh, civiles, de derechos humanos. Pero que eso todavía no es libertad, y pienso que por ahí podríamos este, recuperar un poco esta parte de que pelar como por la igualdad que se reproduce y, y que nos dicen que es como una de las grandes bondades de este proyecto moderno, de este proyecto ilustrado, de la única manera en la que nos han permitido pensar a democracia, creo que iría por ahí, Carla. Pienso que, que en ese sentido, tal vez, no que le podamos dar la vuelta al problema, por supuesto, recuperando todos los eh, señalamientos que nos ha hecho el profesor Grande respecto a que es una trampa, que es falso esta parte de la identidad y que todos tengamos que ser este ciudadano blanco, eurocéntrico, etcétera, como para tener chance de disfrutar el ejercicio de esos derechos, ¿no? Creo que la apuesta sería, eh, pensando en lo que tú mencionas, y ahí varía, iría como una pregunta para ti, el, el refuncionalizar desde esta politicidad y defender que todos desde la diferencia podemos ejercer esos derechos ya sociales, ¿no? Ya no dividirlos como en humanos civiles, sino ya sociales. Quizás sea una de las, de las cosas eh, que podamos hacer mientras seguimos luchando por la emancipación o la, o la liberación, ¿no? Y no quedarnos con, con esos limitantes eh, del proyecto moderno y como nos han dicho que, que tiene que ser la única forma de ejercerlos en, en esta única manera de democracia que, que defienden tanto, ¿no? Pienso, no sé. Gracias. Paloma, por favor, adelante. Gracias. Bueno, pues también ha sido un gusto escucharles. Y estaba pensando también en esto de la igualdad y la dialéctica, y de cómo lo proponía Estefan como un problema filosófico también. Pero que bueno, recordemos que eh, haciendo alusión a, a la noción de praxis de Marx, pues el problema filosófico también tendría que ser un problema político y sobre todo transformador. Entonces pensaba en la necesaria idea de la, o, o no sé si es idea, o la necesaria postura de la esencialidad precisamente para la igualdad. ¿no? Eh, es decir, la igualdad cómo se manifestaría creo que tendría que ser a partir de una consideración esencial de que algo primariamente es igual a otra cosa. ¿no? Y, y no solamente estoy pensando así como como en cosas prácticas, sino precisamente yéndome a la epistemología, ¿no? de conocer al mundo a partir de las esencias, y de la diferencia de, de la dialéctica de conocer y transformar el mundo a partir de las relaciones. Entonces creo que cuando aparece en la dialéctica problematizando el asunto, es muy complicada la cuestión de la igualdad, porque entonces estas equivalencias esenciales son simplemente imposibles de hacer y... Y bueno, precisamente creo que por eso la dialéctica inquieta todo el tiempo, ¿no? No solamente la, la, la filosofía, sino la, la cuestión misma de la vida. Porque decía Estefan nunca somos iguales, ni siquiera nosotros mismos. Y no, porque nos atraviesa el tiempo y con el tiempo nos atraviesan también otras relaciones que, que inquietan esa, esa idea de igualdad. Entonces creo que cuando se piensa en la igualdad, que además es un discurso obviamente de la democracia muy funcionalizante, ¿no? y aparte pues también nos endulza un montón los oídos así de sí todos somos iguales bueno no no definitivamente no es cierto no y pareciera que achata la problematicidad de que efectivamente todo el tiempo estamos cambiando no solamente como como humanidad sino como como mundo relacional no creo que la dialéctica entonces impediría que pensáramos en la igualdad porque impediría que pensáramos desde las esencias eh, pero bueno ahí también lo dejo como como una provocación. A ver, me sumo un poco a lo, que, a lo que han dicho Berenice y Paloma, pensando un poco en que no solo habría que ignorar al tiempo para igualar, ¿no? De algún modo habría que que saltarse el factor tiempo para igualar, yo creo que también habría que saltarse el factor político, el factor ideología. Estoy pensando pues en que el gesto, una de las primeras cosas que hacían los alemanes para exterminar con los judíos era igualarlos, no igualarlos todos en puros recipientes desideologizados, convertirlos a todos en, en pupen, ¿no? en, en, en muñecas, en ese sentido. Y una de las formas propias que tenían para, para igualarlos era esencializarlos, ¿no?, reducirlos a esos supuestos caracteres esenciales. Entonces, yo creo que por ahí aparecerían un poco los riesgos de la, de la igualdad. Y pues pensando en los ejercicios prácticos, no puedo eh, pues olvidar, por ejemplo, la resistencia de activistas como Kenia Cuevas, que siempre es un activismo desde la diferencia. ¿no? Nunca es un activismo desde la igualdad, sino es un activismo desde la diferencia. Y bueno, yo conozco pocos activismos, sí, digamos que numéricamente Kenia Cuevas, Cuevas no, no tendrá los grandes números, pero activismos más efectivos que los de Kenia Cuevas, me parece que hay pocos en, este, en el panorama político que tenemos alrededor, ¿no? Pero bueno, nada más era para poner algunas cosas sobre la mesa, no sé si Estefan si y Carla quieran agregar, todavía tenemos ahí unos 10, 15 minutos. Sí, yo sí quiero, porque quiero hacer una precisión. ¿no? Yo cuando estoy, mi crítica no es, digamos, el tema de la igualdad, ¿no? Al contrario, o sea, es, digo, yo coincido con Stefan, ¿no? En esta cuestión de decir, bueno, es que la igualdad de alguna manera es el fundamento ¿no? de, de todo este desarrollo de la psicología del capitalismo, ¿no? de que se genera la competencia, de que se puede generar el egoísmo. Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo también en hacer esa crítica. Lo que yo estoy criticando, o sea, de alguna, bueno, ni siquiera, no sé si criticando, pero haciendo la observación es hacia el método dialéctico, ¿no? Es decir, entiendo que también, ¿no? La dialéctica sea la forma para mí, ¿no? Eh, más idónea para analizar las contradicciones. Eso también estoy de acuerdo. Pero al momento, ¿no? De tratar de replantear, ¿no? O, o esbozar una, un resquicio de alguna, ni siquiera solución, pero sí de cómo organizarnos o dentro de esta politicidad, siento que es insuficiente, o sea, tiene esa limitante. Solamente es esa la, mi observación, ¿no? So, bueno, y ahora, claro, la pregunta sería si es eh, necesario ya de alguna forma as, eh, pensar en, en soluciones o no, ¿no? No sé, este... Stefan, veo que prendiste el micrófono, no sé si quieras continuar. Sí, sí, sí, sí. yo creo que la igualdad, como, creo, en ese punto. creo que como mentira piedadosa puede ser muy, muy, muy útil. ¿no? Es eso, si algún derechista es nefasto, diga, es que los jodidos no sé qué, no tienen derecho a tal y tal cosa. Claro, no tener ningún problema de decir, no, claro, también son humanos y tienen los mismos derechos. No tener ningún problema de decir eso, ¿no? Porque a veces eh, es el argumento más potente que tenemos, sobre todo en gente así muy especialmente nefasta, ¿no? Lo mismo con el que alguien derechos de mujeres o de homosexuales. El argumento de la igualdad, la ventaja que tiene es muy sencillo y muy tajante y relativamente fácil de defender, ¿no? Pues yo también seguramente he usado miles de veces en mi vida y no tengo ningún problema de usarlo. Lo que quiero decir, a nivel político, de lucha concreta, a veces es lo más fuerte que tenemos, pero hay que estar consciente que es el argumento 100% burgués, ¿no? Y que a veces es bueno en contra de fuerzas que son peores que los mismos burgueses, que los hay, ¿no? Que ni siquiera están a nivel, digamos, de los de, de, de derechos humanos, estas cosas, ¿no? Y en contra de esta gente, a veces, como lo han hecho en la izquierda en muchas ocasiones, a veces no hay de otra que aliarse con la burguesía. Y con la burguesía, digamos, crítica, antifascista, etcétera, que sí la hay como ha hecho el mismo Sánchez, las, Que los españoles. Ahí era la guerra civil que era la alianza entre comunistas y burgueses antifascistas, ¿no? Y muchas cosas parecidas. Había la misma resistencia francesa, era así contra el fascismo. A veces hay que políticamente y también filosóficamente aliarse con ellos. Y ahí, por supuesto, el concepto de igualdad es central. Y insisto, también, porque qué no osalo? No tengo problema. Ve hay que estar consciente que no es nuestro concepto. Lo usamos para hacer una alianza... Temporal, en situaciones de debilidad donde ni no podemos ir más lejos que la posición burguesa antifascista o anti no sé en contra del antisemitismo en contra de la exclusión de las mujeres etcétera ahí puede haber un momento de alianza eh, política y filosófica eh, pero insisto es una alianza eh, estratégica que hacemos por ser débiles y porque no tenemos fuerza para hacerlo solo y es bueno hacerlo insisto no está en contra de esas alianzas a veces es lo único que puede puede hacer y pero hay que estar consciente de ellos que estamos mintiendo que estamos haciendo fingiendo de mí y estamos como dando a entender que pensamos lo mismo que los burgueses. Claro, lo hacemos para poder luchar con ellos. me fin los burgueses más así, más críticos que a veces si sí los hay, ¿no? O había y a lo mejor hay algunos rastecitos. No, pero insisto, hay que estar consciente que esto no es nuestra postura, ¿No? Como tal, mi gente de te hablo, tengo la que es monja, por ejemplo, y si me empieza a hablar de la virginidad de María, tampoco me piensa, pues, piensa pelear con ella, si María haga o no, Virginia, no tiene sentido, es mi mía, y a lo mejor cantamos juntos, platicamos de la infancia, etc digo, así hay que verlo. a veces uno para estar bien con una persona en el grupo, entonces, se traga las mentiras de esta persona, dice, está bien, la Virgen y María, la igualdad, y todo, todo lo que quiera, ¿no? Pero estando consciente que todo es no es cierto, que me lo trago, porque ahorita no estoy en condiciones o no tengo ganas de pelearme todo el tiempo con todo el mundo, y me trago sus mentiras a absurdas, ¿no? E insisto, y la Virgen María es igual de absurda que la igualdad, las dos cosas no existen, ¿no? no es posible que una mujer de sin tener relaciones y tampoco es posible que seamos iguales, las dos cosas son fantasías, las unas de los religiosos y las otras de los burgueses. No, insisto, que no vamos a estar todo el tiempo peleando con todo el mundo. Pero ya, ya hablamos más en serio entre nosotros, ¿no? No existe la virginidad de María, tampoco existe la igualdad. La humana, las dos cosas son fantasías que tienen su diferente origen y las dos son iguales falsas. Incluso en personal me voy más, más por la virginidad de María, esa es broma. No me no, no digo porque es tan absurdo que esa está más divertido aceptarlo. No, pero bueno, es una broma, ¿no? porque ya estamos en una época más burguesa que... que... Estefan, te estamos perdiendo. Pero hey, lo que quiero decir es cierto. Oh, otra vez me está perdiendo sí. ¿Ya, ya regresé ya, ya volviste ya ah, sí ya me escuchan discúlpame ese primer mundo ¿no? No, no, no te perdemos y te recuperamos no, no. muy dialécticamente Estefano. al mismo tiempo te perdemos y te recuperamos Pero entonces y eh, no eh, ese es el punto yo creo que está consciente que está que voy yo creo que si ¿Sí me escuchan. Muy, muy no, cortado. No Discúlpame esta mala onda. Bueno, otra vez, lo que quiero decir, yo creo que mentir en sí no es malo. A veces hay que mentir, pero lo importante es estar consciente que estoy mintiendo. ¿No? Los, los seres, los hombres son por mi vida. Mientras mienten a sabiendas que estoy mintiendo y mi realidad es otra, no hay ningún problema en mentir. No tengo mayor problema con eso. El problema es cuando empiezo a creer Ahí todos ustedes lo saben. Si empiezo a creer mi propia mentira, ya estoy perdido. Sea en la vida por, por, por privada, sea en miles de cosas. El problema es saber cuando miento y cuando no miento. Y miento claro, para evitar mis problemas para estar bien con la gente, como todo el mundo lo hacemos todo el tiempo. ¿no? Estefan, ¿estás? Se está yendo tu señal Estamos, otra vez. ¿tú? constantemente y insisto y no estoy en contra de la mentira porque creo que es la única manera, es lo que quiero decir pero en la vida real, en la vida cotidiana igual que en la filosofía está consciente de ello y saber qué es la realidad que no siempre la poro fórmula no hay condiciones pero si sí hay que saber qué es lo que realmente quiero de la vida sí. nada más de ver a ti también ¿Los otros sí. se fueron o el teléfono solo de es mi que, pantalla? Ya, no, no, no, es que estábamos viendo si apagando las cámaras uh -huh. me curaba un poco tu señal. Este, uh -huh. eh, pero bueno, uh -huh. es algo que se puede probar en caso. Si quisieras apagar un momento tu cámara, tal vez recupera un poquito la señal. Eh, ah, bueno. Pero sí, sí, espérate, uh espérate. -huh. ¿Es, es, es, es lo último que dije o ya no? ¿Ahora se me escuchó? Apagué sí. mi ahora, cámara. Ahora te escuchamos. Ah, sí, no me dije esto. Eh, se puede mentir, no tengo problemas, y una mentira muy bonita es la de la igualdad, pero hay que estar consciente que estoy mintiendo. Y por supuesto, no somos iguales, ¿no? Y digo, insisto, en unas luchas concretas puede ser muy, muy útil. Por supuesto, si la extrema derecha quiera correr todos de Austria-Alemania, por supuesto, les digo, los tocos tienen los mismos derechos y no tengo ningún problema de decirlo, ¿no? Porque necesito la alianza con otras fuerzas humanitarias, etcétera, ¿no? Pero hay que estar consciente que lo que realmente pienso es otra cosa. No, eso es lo único que quiero decir. Y parecido con la praxis. La teoría y la praxis están en contradicción. Tampoco lo voy a decir cada día. ¿no? Por, por supuesto voy a fingir que mi praxis y mi teoría van juntos, porque si no me declaran un demente, ¿no? Pero hay que estar consciente que no es cierto, que esta relación directa y no tiene... Yo la gente, no sé, en un congreso, pero supuesto tampoco lo la una reunión política, lo que estoy diciendo ahorita. si ¿Sí me explico? Yo creo que hay que estar un poco más claro del de, de, de, de discurso político o filosófico, digamos, que llevo a cabo para hacer alianzas, y, y donde, cuando realmente estoy hablando de, de lo que hay que pensar que es lo correcto. ¿no? Y sí, ese es el punto, y creo que Marx lo hace muy bien. Más por supuesto, por ejemplo, si toman el Manifesto Comunista, que es su texto más político, es... Filosóficamente hablando es chafísimo. No aporta prácticamente nada. Políticamente hablando es rabia, Es un estilo divertidísimo. A mí me encanta. A nivel como de propaganda política es genial este texto. ¿no? Y es de, de los textos más conocidos del siglo XX. ¿no? Eh, no, no, es 20, del siglo XIX, perdón, ya estoy perdido. Mejor lo dejo ahí. Pero bueno, lo que, eso es lo que quería decir, no que, que está bien hacer un discurso ideológico, político, cuando necesario, pero no hay que creárselo, ¿no? como no poco hay que crearse otro tipo de mentiras. Hay que saber que, por supuesto, la realidad es otra y, por supuesto, no es cierto que la toma de poder y la historia a punto de realizase más bien sabe que no es cierto cuando lo escribe. Lo escribe para espantar a los burguéses, los que iban a animar a la gente a luchar. Y está bien, yo también he dicho, o sea, cuando estuve un mes en Frankfurt en la web en 86, yo también me lanzaba los, los discursos que estamos a puta tomar el poder, etcétera, etcétera. Es muy divertido nada más hacerlo, pero por supuesto hay que estar consciente que todo es no es cierto. ¿no? A esto voy, ¿no? Y porque si pierdo, eh, de eso pierdo la brújula. ¿no? Y sí, ese es el punto, tenía como una claridad filosófica, siempre eso sea dogmático en el sentido de siempre obligar a todo el mundo a escuchar todos los rollos dialécticos. Pero no he podido, por simplificar a mí, mi cosas si no me pasa lo que pasa ahorita, en, ya saben, a ciertas personas que algunas han sido muy inteligentes, ya dicen puras babosadas, ¿no? Eh, y como pasó en el stalinismo, donde los mejores intelectuales empezaron a decir cosas totalmente ah, pues, estúpidas, ¿no? Porque empezaron a crearse sus propias mentiras, ¿no? Yo creo que ese es el, el punto central de cual voy, pero bueno, ya hablé mucho, y saben que tengo que zafarme, ahorita se me voy a, a, a odiar mucho, pero tengo que ir a este evento donde tengo físicamente, presencialmente que traducir algo. ¿Me odian si me zafo? No, no, no, Estefan, no te preocupes. Hay todavía una, una pregunta sobre la mesa, pero creo que es algo que vamos que a discutir en el interno. Te agradecemos um, mucho por la participación, Estefan, los esfuerzos que has hecho para seguir convocando este, estas reuniones. Y pues ojalá que todo salga bien por allá, que el primer mundo no te trate demasiado mal. solo porque... sí, muchas, muchas gracias. gracias. Que estén muy bien. Nos vemos. Nos vemos. Eh, pues justo había, me parece, Paloma había levantado la mano, no sé si quiera decir algo más para eh, ir encaminándonos un poco al cierre de la, de la mesa. Adelante, Paloma. Gracias. Bueno, no sé si, si ya sea como tan importante, pero bueno, me dejó pensando la intervención de Carla en algo, ¿no? Que efectivamente es muy preocupante a veces cuando nos ponemos a pensar en la organización política y cómo le vamos a hacer. Ella decía, y creo que, que muy bien plantearnos las limitaciones de la dialéctica, porque creo que efectivamente la dialéctica es muy limitada en cuanto a la organización tal cual la conocemos. Es decir, en cuanto a la organización política a través de grupos, eh, ya sé que, que, que no lo estamos poniendo así en estos términos, pero tal vez hace unos años se ponía así, no como en encontrar el sujeto revolucionario, que si este, los obreros o las mujeres o... Eh, los indígenas sea lo que eso quiera decir, etcétera. Entonces creo que efectivamente la, la dialéctica limita ese tipo de organizaciones pero al mismo tiempo abre otras posibilidades que sería eh, la acción política justo fuera eh, de las subjetividades de las identidades eh, y nos pone de frente me parece a la vida misma ¿no? que era algo que o que es algo que, que desde mi lectura de Benjamin encuentro en sus textos sobre todo en las tesis sobre el concepto de historia, ¿no? eh, por do, o historia. ¿En qué momento va a pasar el, el Mesías si lo tenemos todo el tiempo en, en la puerta? En todo. ¿no? Era algo también que platicábamos hace unos días con Estefan tras Bambalinas, cuando él hablaba de que bueno, no existen condiciones para una revolución y realmente no hay grupos ahorita que estén eh, haciendo la revolución yo le preguntaba bueno de cuál revolución estamos hablando no? de la revolución proletaria de la revolución de las mujeres de la revolución mundial porque yo creo que precisamente eh, al, la dialéctica limitar a la igualdad ¿no? y a esta esencialización de las identidades lo que hace es que problematiza un montón pero nos pone de frente un nuevo reto que es intentar organizarnos políticamente de otras maneras que a lo mejor no las hemos pensado, no, no a través de partidos, ni de colectivas, ni de eh, asociaciones, sino a través de relaciones constantemente cambiantes. Y bueno, eso pues es una chambota, ¿no? yo creo, porque es estar siempre eh, atentas y atentos y atentes de, de, de en dónde podría aparecer ese mesías. ¿no? a través de la puerta, este minúsculo momento revolucionario que, que Benjamin también llamará como, o que nos invitará a pensar a partir del tiempo ahora. Entonces, bueno, eso era lo que pensaba, ¿no? Efectivamente, la ética tiene un montón de relaciones en las organizaciones, en la organización política, eh, pero al mismo tiempo nos lleva a la vida misma como, como un acto político, ¿no? Y entonces eso creo que problematiza, pero también permea más la posibilidad de la transformación, era lo que quería decir. Carla, adelante, por favor, sí, sí, sí. Bueno, no, yo lo que quiero, sí, subrayar, digo, es que, eh, digo, a mí sí me, yo sí estoy completamente a favor, ¿no? De alguna forma, nada no, para dejarlo en claro, de hacer otra vez, ¿no? El recuento de este método dialéctico, ¿no? Como una posibilidad de entender, eh, digamos, las contradicciones, ¿no? Ahí sí también Coincido mucho con Estefan y también ¿no? porque la dialéctica de alguna manera nos ayuda a evitar ¿no? una cierta serie de argumentos ingenuos, ¿no? de pensar quizá que, eh, o sea, o caer en este mito de la revolución, ¿no? de quizá que, que el día de mañana podemos cambiar el mundo, transformarlo, ¿no? hacer un borrón y cuenta nueva y ya poder este, estar bien, ¿no? O sea, sí estoy en contra de ese tipo de, digamos, de argumentaciones y siento, sí, claro, que la dialéctica, ¿no? claro que ayuda a entender bien las contradicciones, ayuda a entender por qué es imposible seguir sosteniendo, por ejemplo, un argumento de igualdad, ¿no? O, o, y más, si coquetea con cierto esencialismo, ¿no? Pero, este, digo otra vez, yo nada será era un poco para abrir el debate con esta cuestión, ¿no? De, de cuestionar un poco la, la misma dialéctica al momento de plantear soluciones. Pero aquí algo que me dejó, no sé, a ustedes, pero me dejó pensando un poco a Estefan, ¿no? Esta como necesidad de tratar como de separar estos discursos, ¿no? En el campo de lo político, ¿no? Cuando se hacen estas organizaciones, ¿no? Esta necesidad, por ejemplo, de luchar, yo pienso, ¿no? De, de algo concreto de, contra las minas así cielo abierto, ¿no? Y por otro lado, ¿no? eh, tratar de replantearlo ¿no? desde un aspecto teórico, desde la academia. No sé qué tan valioso puede hacer esto, pero me parece que eso, no sé, me quedo un poco pensando en ello. ¿no? Sí. Bueno pues ya también me están recordando acá en el chat que estamos sobre horario, así que eh, pues aprovecho esta intervención de Carla para cerrar con la discusión que estuvo bastante sabrosa, agradecerles mucho las presentaciones, Estefan ya no está, pero bueno, sabe que somos gratos de su participación, agradecerte también muchísimo a ti Carla, tu participación eh, tu lectura, la participación en esta parte de la, de la discusión, y en términos generales, pues celebrar el cierre del, del simposio, teoría crítica de las Américas, ya en este último día del Congreso de la Asociación Filosófica Mexicana y agradecerles muchísimo a todo mundo, yo quiero encarecidamente agradecerle a la gente del staff que ha estado eh, permanentemente ahí al pie del canón y al tiro, de modo que a mí incluso me parece incomprensible si lo pensamos en cantidad de horas, hablábamos de las 18 horas de trabajo de, de los obreros, bueno, ustedes muchachos han hecho una chamba del tamaño del mundo, eh, no puede dejar de reconocerse, este, entonces bueno, efectivamente muchísimas gracias. Muchísimas gracias a quien nos sigue y gracias a los ponentes y participantes que han estado nutriendo la discusión. Seguiremos eh, buscando y, y encontrando espacios para estas reuniones en términos de teoría crítica desde las Américas. Estamos en contacto y pues saludos a todo mundo. Muchísimas gracias.